ADC Informa. Vinculación. Para ser partícipes durante la contingencia sanitaria por el COVID-19, la Universidad Autónoma de Coahuila, a través de la Dirección de Investigación y Posgrado y la Facultad de Ciencias Químicas, colabora en diversos proyectos de atención y prevención del virus. En el Laboratorio de Tecnología Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas, los estudiantes de posgrado, Salvador Saldaña y Sandra Pacios, coordinados por el doctor José Sandoval y el químico-farmacobiólogo Víctor Madueño, tomaron la iniciativa de elaborar gel sanitizante y agentes desinfectantes que fueron distribuidos entre el personal de distintos hospitales y clínicas de la ciudad de Saltillo, Coahuila. Estudiantes del séptimo semestre de la Escuela de Medicina Unidad Norte realizaron una donación de caretas protectoras al Hospital General de Piedras Negras, con el objetivo de contribuir con personal del sector salud y protegerse durante la pandemia del COVID-19. Los alumnos entregaron 34 caretas elaboradas con acetato, fomi y elástico, las cuales serán utilizadas por el personal de salud encargado de atender casos de coronavirus registrados en la ciudad. Además, se contempla la posibilidad de elaborar guantes y y cubrebocas y con ello continuar apoyando a los profesionales de la salud. La Coordinación General de Extensión Universitaria convoca a los universitarios a participar en la colecta económica a beneficio de la Cruz Roja Mexicana. La colecta estará vigente hasta el próximo 30 de mayo. En ella participan voluntarios del programa Lobos al Rescate y grupos estudiantiles de servicio social de las tres unidades Saltillo, Torreón y Norte, quienes son los encargados de la promoción en redes sociales. Calidad Académica. Con motivo del desarrollo de la emergencia sanitaria emitida por el Consejo General de Salubridad y las indicaciones de la Subsecretaría de Educación Pública Federal de extender la cuarentena al 30 de mayo, la Universidad Autónoma de Coahuila informa que el ciclo escolar enero-junio 2020 concluirá en línea. Desde el pasado 20 de abril iniciaron las clases virtuales y se tiene contemplado como último día de clases el 19 de junio para que maestros y alumnos que tuvieron dificultad para conectarse o que no tuvieron libre acceso a medios digitales lo puedan realizar sin premura y los exámenes ordinarios y extraordinarios serían del 22 de junio al 3 de julio 2020. La Academia Interamericana de los Derechos Humanos de la UADC realiza el seminario en línea Los Derechos Humanos en los Tiempos de la Pandemia COVID-19. Está dividido en 11 jornadas, es gratuito, abierto al público y se realiza a través de la plataforma Zoom, en la que pueden participar alrededor de 200 personas. Además, se podrá interactuar a través del Facebook Live de la Academia durante las sesiones de trabajo. El seminario ya inició y continuará durante mayo, junio y julio. Consulta la información en las redes sociales de la Academia Interamericana de Derechos Humanos. Investigación La Facultad de Psicología Unidad Saltillo participa en colaboración con instituciones educativas de Europa y Latinoamérica con el objetivo de estudiar los efectos psicológicos de la población durante el confinamiento por la pandemia de COVID-19. En la investigación se describen los niveles de estrés percibido, las estrategias de afrontamiento, regulación emocional, desesperanza, síntomas de trauma, psicopatología y suicidalidad durante el aislamiento por la pandemia entre la población general y comunidad universitaria de varios países. Participan universidades y organizaciones de Colombia, Italia, Brasil y España. Además, la facultad trabaja en el proyecto Percepción, Actitudes y Adaptación de Mamás Trabajadoras ante el COVID-19 en Coahuila. Cultura. Con el objetivo de promover la lectura, la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural puso en marcha la cultura en línea, con una jornada de recomendaciones de literatura. Yo inicio con la participación del rector de la Máxima Casa de Estudios, Salvador Hernández Vélez, en donde colaboran alumnos, maestros, egresados, trabajadores, directores y coordinadores universitarios, ofreciendo alternativas culturales en línea a través de las redes sociales de la UADC y la Coordinación General de Difusión y Patrimonio Cultural en Facebook, Twitter e Instagram. Instagram. La UADC convoca a periodistas en activo del Estado y a quienes colaboren en medios nacionales a participar en la primera edición del Premio de Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre Catón. Los concursantes podrán participar con una sola propuesta en cuatro categorías. En prensa con los géneros nota, crónica, artículo, entrevista, reportaje, columna y fotografía. En radio y televisión con nota, entrevista y reportaje. Además, la modalidad de Mejor Tema en la categoría de Televisión y en Divulgación Científica con Nota, Entrevista y Reportaje, solo en Coahuila. Consulta las bases y obtén el formato de registro en la página diagonal ppc Universidad Autónoma de Coahuila. En el bien fincamos el saber.